de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. En el día de hoy estamos con nuestros amigos y clientes Ángel y Conchi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Gaspar? Hola, Gaspar, aquí estamos. Buenas tardes. Contadnos un poquito más sobre vosotros. ¿Quiénes son Duo Minerva? Bueno, pues Duo Minerva, Ángel y Conchi, como bien dice. Pues yo soy eh, auxiliar de farmacia, aunque compatibilizo ese trabajo eh, con la música y para bueno, mí pues, es súper importante, porque además de que es un ingreso extra, que tengo que decirlo, pero la música siempre ha formado una parte muy importante de mi vida, entonces el hecho de que pueda compatibilizar las dos cosas, pues para mí es un lujazo. Bueno, yo soy Ángel, eh, he trabajado durante bastantes años de comercial y, y repartidor, sobre todo, y bueno, y ahora pues soy autónomo. Y, y me dedico esencialmente pues, a la música ¿y Conchi y Ángel, ¿cómo fueron vuestros inicios en el mundo de la música? bueno, mi, mi, mis inicios fueron bastante curiosos porque realmente eh, aunque siempre me ha gustado la música nunca había tenido un contacto así profesional, digamos solo con Aoki, cosas así, fiestas de amigos y fue porque me pidió un amigo el favor de que le sustituyera a su compañera que se vio súper apurado y dijo: ah, pues Ayúdame, échame un cable mientras que no encuentro otra cantante, que va a ser este fin de semana, qué tal. Pasó de ser un fin de semana a que me picó el gusanillo de la música, que salió todo medianamente en condiciones, y me envenené de ese mundo y estuve con él ocho años. Yo empecé pues, pues de muy jovencito. Mm, hace ya 32 años, que junto a mi hermano y mi primo, pues empezamos, animados por mi padre, y, y bueno, pues hemos estado, he estado en diferentes formaciones hasta acabar en la que ella mencionaba antes que estaba, llegamos a estar juntos como cuarteto y luego pues llevamos ya con el dúo, una vez que se deshizo el cuarteto pues llevamos ya pues 10 años con el dúo Minerva. Y, y ahora después ah. de toda esta situación, toda esta crisis que hemos pasado del coronavirus, eh, ¿en qué situación está el mundo de la música y cómo lo estáis viviendo? Esto que ha sucedido eh, ha sido pasar del 100 al cero, con una frenada en seco, lo cual pues, ha supuesto pues, que esa parada que, que sea muy negativa en todos, tanto en, en los que somos músicos como en los que son espectadores. Esa frenada en seco le ha afectado mucho también emocionalmente, físicamente, y bueno nosotros pues emocionalmente económicamente ha sido un desastre y creo que hablo pues por todos los compañeros que viven de esto ya no solo los músicos sino estamos hablando de los feriantes estamos hablando de... del señor Churrello, de eh, verdad hay un montón de gente que vive ah, en torno a la música de los, los montadores los, no sé los técnicos de sonido manager, muchísima gente que, que se ha quedado hoy estancada y, y supone una crisis muchísimo más grande de lo que la gente de lo que la gente cree. Pues sí, an, apuntando a lo que dice Conchi, pues fíjate, porque nuestro, nuestro trabajo en verano son verbenas, fiestas y todo lo que supone que se reúna la gente, que baile y todo eso está prohibido. Pero es que en invierno... Mmm, sobre todo trabajamos para la tercera edad que también pues el sector de la población que, que, que hay que proteger más y entonces pues ahora mismo el futuro pues está un poco negro en ese aspecto porque mmm, sabe, sabemos que es de lo último que se va a abrir y de qué forma pensando ahora en esta situación os pueden ayudar los espectadores o qué tipo o mejor dicho ¿os pueden contratar qué tipo de actuaciones están permitidas creo que no sería descabellado hacer veladas musicales, es decir, sí que está claro que hay que mantener unas distancias sociales importantes, sí que es verdad que no pueden haber aglomeraciones de gente, que habría que asistir con mascarilla, pero ¿quién te dice que, que la, eh, estas personas pues se van un grupillo de 10 personas, de 6, de 4, como hacen todos los sábados que nos siguen? Se les dice, oye, pero pues mira, no se puede bailar. Pero sí que puedes pegarte un picoteo ahí unas cervecitas con tu amigo y escuchar al dúo Minerva y disfrutar de una, de, de una noche amenizada. Podemos poner un guardia de seguridad que controlara ese tipo de cosas. O sea que no es tan descabellado. Pues sí. Eh, una de las ideas que tenemos es que la gente se puede con, congregar en, en, en, en casas privadas. Nosotros hemos hecho alguna fiesta en un, en un chalet donde... Se ha celebrado un cumpleaños y, pues, ahí no hay problema, porque es una fiesta privada. Y yo animo a quien tenga un, una casa grande y, y tenga ganas de bailar y pasar un buen rato, pues que, que se ponga en contacto con nosotros y, y hacemos montar una fiesta rápidamente. Está claro que tenemos pero... que la prevención, las medidas de seguridad, distancia social, pero sí que es cierto que, como comentáis, esa idea que habéis dado me parece estupenda, es decir, estamos volviendo a las playas, estamos volviendo a las piscinas con, con esas medidas de seguridad, ¿por qué no volver a, a tener música en directo de la forma que estás comentando? Y ya no solo la, la velada musical, sino quizás muchas veces las celebraciones tipo bodas, comuniones y todo eso que sí que se está volviendo a retomar tiene tiene sentido, como tú bien dices, Conchi, no, no parece descabellado. A ver si desde aquí os escuchan y, y, y se vuelve a, a retomar esa normalidad. Porque estoy seguro que, que vuestros seguidores y la gente que os sigue fines, fines de semana tras otro os echarán de menos, ¿verdad? Una locura. Eh. tema WhatsApp, redes sociales, ¿cuándo volvemos a ver? ¿Cuándo va a haber baile? O sea, a ver, el concepto que tiene la gente cuando nos ve es un baile. pasarlo o sea, bien, por, como siempre hemos hecho y sí, lo, lo raro es lo que está pasando ahora, ¿vale? Pero yo por eso te digo que es tanta la gana que tiene la gente de volverse a, a ver, eh, de generar un entorno lo más normal posible, es tanta la gana que tienen que yo creo que, que accederían a hacer ese tipo de actividades eh, solo con el hecho de poder estar con la vecinita al lado, con vernos a nosotros ahí bailando, con tener ese, ese ambiente que ellos mismos generan con sus sonrisas, nos echan muchísimo de menos y es un bombardeo constante de, de eso, de, de qué ganas tenemos, de veros qué ganas tenemos de volver a, a lo que había antes. Es cierto. Pues sí, porque la verdad es mucha gente ya me llama y me dice: Oye, tú sabes dónde bailes, ya no me preguntas si vamos nosotros. <risa> ya le doy sino el que sea, el que sea, porque es verdad que los mayores hay que protegerlos, pero hay mucha gente que tenía sus actividades, son muy activos, los mayores de hoy en día tienen sus clases de, de gimnasia, de, de manualidades, de luego van al bingo, luego van a, y, y de la noche a la mañana se ven encerrados y algunos dicen es que me estoy volviendo loco, estoy aquí en la casa y yo estoy todo el, todo el tiempo esperando que llegue el sábado para salir y a bailar y con mi mujer, a arreglarme, porque si no, no no no parece que no tenemos vida y, y también hay que protegerlo, pero pero pero tampoco podemos cortarlo de, de lleno y que no tengan ninguna actividad de las que estamos acostumbrados a hacer. Pues sí, ver, eh, entiendo que al final, como dices, ¿no? y, y lo echarán ¿no? de, de la misma forma que <risa> estoy cuando decís esos mensajes de ánimo, quería pedir que precisamente lanzarais un mensaje de ánimo al resto de compañeros de vuestro sector, que entiendo que están pasando igualmente difícil, estos momentos difíciles como vosotros, ¿eh? ¿qué les dirías? A ver, eh, yo creo que la situación es muy complicada. Eh, aparentemente estamos un poco olvidados, eh, pero sí que es cierto que nos estamos moviendo, estamos intentando que nos escuchen y no creo que esté todo al 100% perdido. Sí que es cierto que va a costar mucho trabajo llegar a lo mejor al mes de septiembre, al mes de octubre va a costar mucho trabajo, pero yo creo que las etapas, tanto las buenas como las malas, empiezan y terminan. Esto es una etapa mala que ha empezado pero tiene que terminar. Entonces, eh, yo le, le animo a, a que coja mucha energía porque en el momento en el que todo esto vuelva a arrancar, vamos a tener que reinventarnos, ¿no? vamos a tener que hacer las cosas de una forma muy distinta a lo que se estaba haciendo, pero tenemos que seguir inyectando esa energía y esa positividad a la gente que se pone en sus mejores galas y viene, eh, y viene a vernos y viene a, a regalarnos su, su tiempo para que lo hagamos felices ese rato. Entonces hay que reinventarse, compañero, hay que coger mucha energía, hay que pensar en cómo, cómo tenemos que arrancar, pues con eso, con fuerza y con mucha ilusión como siempre, que seguro que va a volver, pero, pero pronto, pronto. Yo ánimo para todos, que seguro que nos queda menos, va a salir la vacuna enseguida y, y bueno, los autónomos tenemos, yo pienso que una forma de ser especial, ...y no hay quien pueda con nosotros... ...entonces pues seguiremos ahí... ...un saludo para todos... ...sea del gremio que sea... ...porque la hostelería también... ...pues lo está notando muchísimo... ...porque hay gente que, me, que... ...que nos quiere contratar... ...pero o bien porque no les dan los permisos... ...porque dicen que no... ...porque están en un club... ...que ellos llevan la hostelería... ...pero los socios del club se oponen a que nos contraten... ...porque no... ...y entonces pues... ...para ellos un reclamo que vayamos nosotros... Entonces, pues no pueden hacer cenas y, y se ven también, pues, muy... Y además hay una frase que a mí me gusta mucho, que esa es la que yo le quiero trasladar a los compañeros. Es que dice que lo difícil se hace y lo imposible se intenta. Nada, yo por mi parte daros las gracias por estar aquí con nosotros, por vuestro tiempo. Me uno a vuestras palabras de ánimo para, pues, bueno, para estos compañeros, o para el mundo de la música, a esos profesionales que, como tú bien has dicho, se dedican exclusivamente a esto y viven de la música y que ahora mismo pues bueno, la, la situación no es la mejor, pero efectivamente eh, todo cambiará, todo volverá a la normalidad y más pronto que tarde, pues bueno, cerraremos una, una etapa y empezaremos otra. Desde aquí, pues nada más, eh, al dirigirme a vosotros, espectadores, con esta iniciativa, somos Murcia, somos Pequeño Comercio, pediros como siempre que compartáis, que le deis a me gusta y ayudéis, pues bueno, en este caso a nuestros compañeros del dúo Minerva a pasar de una forma mejor pues esto, este, esta mala racha. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a ti, Gaspar. Gracias, Muchas gracias por haber contado con nosotros. Gracias.